Bienvenidos a la presentación del artículo Modelo GPE, una herramienta convergente para la revisión sistemática de la literatura, presentada durante el Congreso Internacional Academia Journals en Celaya, México, los días 10 y 11 de noviembre del 2021. Los autores del artículo son Cristo Ernesto Yáñez León, Patricia del Carmen Jerónimo Ramos, Jessica Monserrat Borjas, y el doctor Víctor Hugo Guzmán Zárate. Actualmente, Cristo León trabaja en el New Jersey Institute of Technology NGIT como director de investigaciones de la Facultad de Ciencias y Artes Liberales. La maestra Patricia El Carmen Jerónimo se desempeña como docente de educación media superior en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 38. Actualmente, Jessica Montserrat Borjas trabaja como gestor de proyectos en la unidad de vinculación de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Guzmán apoyó el presente trabajo como mentor y consultor en los temas de planeación estratégica. Actualmente es docente de la Universidad IEU. Introducción al modelo GPE. El modelo GPE, general, particular, específico, es una herramienta de colaboración para facilitar la comunicación en equipos de investigación convergente, debido a que integra las ideas que van desde lo general a lo particular y específico. Con ayuda del modelo GPE, los autores simplifican la revisión de la literatura existente en relación a los temas de convergencia, psicología, educación media superior, planeación estratégica, innovación, comunidades de aprendizaje y estrés. Decedentes del Modelo GPE El Modelo General Particular Específico o GPE fue desarrollado por Cristo León en colaboración con el Collaborative for Leadership Education and Assessment Research. Este es una herramienta útil para mejorar la presentación de pósters de investigación académica, así como la exploración e integración de ideas. Para el presente proyecto de investigación, el modelo GPE resultó de mucha utilidad para clarificar y delimitar aspectos importantes de una problemática en particular, el abandono escolar en la educación media superior. Para darle soporte al presente artículo, nos basamos principalmente en las lecturas del Handbook of Science and Technology Convergence de BrainBridge en Rock, el cual nos dice que la convergencia habilita la resolución de problemas brindando colaboración y sinergia. Otra de las lecturas revisadas fue Psicología Organizacional y del Trabajo, Coexistencia de Realidades e Implicaciones Disciplinares y para las Personas, una reintroducción. Una fuente más de información fue el Libro de Abandono Escolar en la Educación Media Superior de México, Políticas, Actores y Análisis de Casos de Marcos Jacobo Estrada Ruiz. Finalmente, se suplementaron las ideas encontradas en la revisión de la literatura con las siguientes fuentes. A continuación, por medio de un ejemplo, explicaremos el modelo de GPE de una forma sencilla y clara. Ejemplo del modelo GPE como herramienta de convergente. El modelo GPE consiste en una matriz de 3x3 donde se aborda inicialmente el concepto superior. Para el presente proyecto, nos referimos al contexto actual de la convergencia organizacional en la educación. A su vez, este dará pie al concepto emergente a través de nueve secciones organizadas del concepto más general al más específico para el nivel particular se identifican subdimensiones del concepto anterior y se repite el proceso para el específico estructura de la revisión sistemática de la literatura es de gran importancia que los profesionales sean investigadores o no revisen constantemente la literatura científica en busca de avances y mejoras la revisión sistemática de la literatura identifique toda la evidencia disponible que responde a ciertas preguntas de investigación, así como generar nuevas ideas para futuras investigaciones. Cuando se habla de revisión sistemática de literatura, se debe contar con un plan de trabajo que sea de utilidad para la construcción de una obra nueva. Es por ello que se recurrió al modelo GPE, de lo cual hablaremos a continuación. Revisión sistemática de la literatura usando el modelo GPE. Fase 1 de planeación. En la fase 1 de planeación, los autores estructuraron la matriz del modelo GPE para alinear la revisión sistemática de la literatura. A su vez, definieron las bases de datos que tienen a su disposición en México y Estados Unidos. Finalmente, seleccionaron las nueve bases de datos más importantes por cada sección de la matriz. Fase 2. Administración y criterios de exclusión e inclusión. La fase 2 inició definiendo las categorías iniciales como son convergencia, psicología organizacional y educación media superior. A su vez, se establecieron subcategorías, lo que daría pie a que los autores establecieran cuáles son los trabajos que se incluirían en el análisis mediante ciertos criterios de selección. Finalmente, se excluyeron aquellos que estaban fuera del periodo de tiempo. 2019 a 2021. Con la información recabada, se creó una base de datos. Utilizando las palabras claves de los documentos revisados previamente, se realizó una selección más particular, lo que ayudó a reducir la cantidad de libros y artículos encontrados. Con el total de documentos, se llevó a cabo un análisis temático con la finalidad de conocer los temas principales. Terminando este análisis, se integró el modelo GPE por medio de un paso de control que estableciera si los documentos encontrados realmente se alinean al modelo GPE. Fase 3. Reporte de resultados. El modelo GPE sirve como una herramienta de planeación y evaluación, pues gracias a este y el análisis realizado, se logró aproximar una selección de documentos, con mayor pertenencia para explorar y responder las preguntas de investigación de la Revisión Sistemática de la Literatura. El modelo GPE puede ser utilizado como una herramienta valiosa de comunicación, una herramienta que facilita la convergencia, una herramienta de colaboración con los diversos grupos de interés. Gracias por el tiempo dedicado a escuchar esta presentación. Para cualquier aclaración, no dude en contactar a los autores.